Hola a todos y bienvenidos a Dance, el canal donde aprendes matemáticas y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy vamos a trabajar en conjunto con los canales Anímate con Mindy y Eka Fallas, concentrándonos en los 15 hábitos para alcanzar el éxito. Si queremos salirnos del común y queremos marcar la diferencia, debemos hacer una serie de hábitos que nos permitan alcanzar todo lo que queremos. No siendo más, comencemos a verlos. La lectura, y es el hábito más importante si queremos aprender a enfocarnos y a concentrar más nuestra mente. Si cultivamos este hábito de forma constante, digamos que lo hagamos todos los días leyendo algo mínimo como 10 páginas de un solo libro, como lo recomienda el libro a ligera ventaja que es excelente, enseña a que mantengamos este hábito y lo hagamos de forma permanente. Entonces, la lectura nos permite, primero que todo, mejorar nuestro aprendizaje y segundo, enfocar y centrar más en todo lo que queramos hacer. Ahora, siguiente hábito, ejercitarse o hacer ejercicio. No hay como mantener el cuerpo de una forma. Revitaliza todas las células si lo hacemos enanas de la mañana. Y nos mantiene con una energía nueva y dispuesta para todo lo que nos tengamos que enfrentar en el día. Ejercitarse es bien importante. Entonces, no, de, no debemos, así sean unos 10-15 minutos en la mañana, nos ayuda enormemente. Voy a dejarlos ahora con Animate con y y Acapayas, quienes nos tienen unos hábitos bien interesantes para aplicarlos también en búsqueda de ideas. Sé curioso, sé entrador. Busca rodearte de personas que veas que hayan tenido éxito en la vida. De esta manera aprenderás de ellas. No tengas miedo, pregúntales cómo lo hicieron ellos para llegar al lugar donde están. Y no tengas miedo de experimentar. Prueba cosas nuevas, arriesgate. La clave del éxito está en arriesgarse. Si no arriesgas, no ganas. El ser entrador y curioso te llevará muy lejos. Cuando haces lo que amas, no sientes que estás trabajando. En su lugar, sientes que estás destinado a hacer esto toda tu vida. Algo así como una misión. Existe una frase que dice lo siguiente. Si trabajas apasionadamente y realmente convencido de lo que estás haciendo, habrás encontrado la clave del éxito. Busca un trabajo que tenga que ver con tu hobby preferido. Por ejemplo, si te gusta la fotografía, pues entonces estudia y sé un fotógrafo profesional. No te limites por lo que la gente pueda decir de ti. Y no escuches los comentarios que digan, no, con esa profesión no llegarás muy lejos. Esa profesión no te va a dar mucho dinero. No les hagas caso. Haz lo que realmente te gusta. Si haces lo que realmente te gusta, estoy segura de que tú le meterás pasión y lo harás con muchas ganas. Y por supuesto, al hacer lo que más te gusta, no sentirás que estás trabajando, sino que estás haciendo tu hobby preferido y al mismo tiempo estarás ganando dinero de ello. Como dice la famosa frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Rodéate de buenas personas, de gente exitosa, de gente que te motive a ser mejor cada día. Deja de lado las malas amistades, esas amistades tóxicas y conformistas. No te llevarán a ningún lugar. Al contrario, te estancará. ¿Y tú no quieres eso, no? Hola, pro a todos. Yo soy Eka Fallas y muchísimas gracias a Dunstry y Mindy por el espacio les voy a comentar un poco lo que son para mí cinco claves para el éxito y lo más curioso de todo esto es que la gran mayoría de ellas las apliqué este año y de verdad que todo ha cambiado rotundamente para bien, para cosas positivas para cambios no solo en cosas que... Yo quiero o, o que quiero que se reflejen Sino también para cosas eh, cotidianas en mi vida Me siento más positiva, más capaz de hacer cosas más Con más ideas, más activa De verdad que ha sido un cambio total Y bueno, para mí una de las, de las cosas que siempre tiene que haber es el pensamiento uno siempre tiene que tener un, un pensamiento positivo Un pensamiento recto, rígido De que, ok, si yo quiero esto, lo puedo lograr Yo creo mucho en lo que es la ley de atracción Y también creo plenamente de que la mente es muy poderosa Y que cuando uno quiere algo, uno lo puede atraer Por ejemplo, yo puedo pensar eh, Yo puedo lograr Yo puedo eh, hacer yo puedo llegar, siempre tener pensamientos positivos de lo que podemos lograr y, y hacer. Una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo es colocar como papelitos en lugares donde yo lo vea. Por ejemplo, en mi escritorio, en mi portafolio, en mi baño, en mi cuarto. Cosas positivas de cosas que me cuestan. Por ejemplo, en la universidad, yo soy estudiante en Turquía y... Hacer preparaciones y cosas eh, relacionadas a temas de salud suele ser muy complicado, entonces a mí me gusta poner papelitos como si sí puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a pasar, yo puedo dar un mejor trato, yo puedo, o sea, siempre teniendo mi pensamiento de que yo puedo lograrlo y... Una de las cosas que también me gusta hacer y por eso creo que el pensamiento es muy muy positivo y es la ley de atracción Es decir las cosas en presente Lo logré, si ¿Sí pude, lo hice Es tener las cosas en, en, en presente para que tu, tu, tu mente, tú te lo creas, pueda traerlo. Y, y no sé, o sea, tal vez sea algo tonto o algo absurdo para algunos, pero la verdad es que sí vale la pena intentarlo. Y para mí, pensamientos positivos como estos han cambiado rotundamente mi manera de pensar y, y lo que es mi vida en la universidad y en otros proyectos que he alcanzado a hacer durante todo este año. ¿Otra, otro de los de las cosas que para mí es importante es la visión eh, lo que tú quieres hacer, cómo te ves lo, que tú puedas ver las cosas logradas por ejemplo, nuevamente les digo yo soy estudiante de ontología, entonces yo me veo reflejada donde ya soy odontóloga yo sé que todavía me falta un proceso un poco largo yo sé que aún me falta cosas por aprender todo, pero yo me veo a mí misma y digo soy autónoma. ¿Por qué? Porque es lo que quiero hacer. Entonces combino la parte de mi pensamiento con lo de la visión. Lo que yo quiero hacer y lo veo. Me veo muy reflejada en eso que quiero hacer. Eso funciona para muchas cosas de la vida. Por ejemplo, eh, si tú quieres un carro, imagínate que estás en el carro tal cual tú quieras el carro y vas a ver que tanto tu pensamiento como... Perdón. Vas a ver que tanto con tu pensamiento, con tu visión va a poder atraer todo lo que tú quieras No solo cosas en el éxito relacionadas como a trabajo, estudios Sino aquellas cosas por las que tú estás luchando Puede ser también material, puede ser que tú quieras el carro de tus sueños Puede ser que quieras el viaje de tus sueños Siempre ve, vete a ti donde tú quieres estar Donde tú quieres llegar, donde tú quieras lograr estar y, y siempre, siempre combina tu pensamiento con tu visión. Para mí es algo eh, importante, muy, muy importante combinar estas dos. Por lo tanto, yo no veo que... O sea, es algo sumamente importante y yo no creo que estos tengan que ser dos cosas separadas, sino que siempre, siempre, siempre el pensamiento tiene que estar acompañado de la... Como segundo... Eh, para, para el éxito yo creo que uno tiene que ser fiel a sus ideales muchas veces uno cree firmemente en poder lograr algo en poder hacer algo y siempre hay alguna persona negativa que te dice no, tú no puedes hacer eso o oh, es que mira, si tú haces esto puede que pase esto y te empiezan como bajonear y y a quitar las ganas de hacer las cosas así que yo siempre creo que uno tiene que ser fiel a sus ideales sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que crea la gente sin importar si la gente cree que es algo bueno, malo o aunque sea una locura uno siempre tiene que ser fiel, fiel a sus ideales y quedarse firme en que si tú lo quieres lograr y sabes que puedes luchar y llegar hasta tu vida, hasta tu meta, hasta donde tú quieras estar hazlo, sé siempre, siempre, siempre fiel a ti mismo porque la primera persona que tú tienes que ser fiel es a ti para poder lograr lo que tú quieras porque nadie más va a tener esa misma confianza en ti como tú mismo bueno, y ahora le vamos a dar el pase a Daniel muchas gracias Seca. geniales tus hábitos ahora vamos a continuar con el hábito de la meditación la meditación es el que espacio en el cual buscamos regocijarnos con nosotros mismos. Esto se debe hacer generalmente en lunes de la mañana y buscar espacios que donde no haya ningún tipo de perturbación. Es muy bueno porque permite liberarnos de todas las cargas, concentrarnos en nosotros mismos para que los días sean mucho más llevaderos, puesto que el estrés del día, los problemas, las circunstancias que van pasando en el día a veces nos afecta enormemente esa parte interna, entonces la meditación hay que trabajarla enormemente. Vamos ahora con otros hábitos que nos tiene ECA. Como mi tercer objetivo yo creo que eh, serían los propósitos, yo sé que tal vez todo esto sea como un poco confuso y tal vez todo se parezca, pero... Uno siempre tiene que tener propósitos y no me refiero a esos propósitos que uno siempre hace en año nuevo y ah, nunca, nunca cumple. No, uno tiene que tener propósitos reales, propósitos que se vaya a cumplir, no propósitos como que mañana empiezo la dieta, mañana no, eso no. Aunque sí deberías transformar todo eso en propósitos, pero seamos realistas a la hora de hacer propósitos hazte propósitos que tú sepas que realmente vas a cumplir que tú tengas esas ganas esas ansias, eso en ti que diga yo sí lo voy a lograr hazte el propósito, hazte el propósito de terminar tu carrera hazte el propósito de llegar a tener el carro de tus sueños, el viaje de tus sueños, siempre siempre siempre mantén visualizado tu propósito eh, dítelo, dice dítelo a ti mismo todos los días yo voy a llegar a hacer esto yo soy esto todos estos tips que yo te doy es como un conjunto o sea, todos, todos, todos van combinados y la verdad es que sí ayudan siempre, todos los días sacan aunque sea 5 minutos para pensar en las cosas que tú quieres en las cosas donde tú quieres llegar a las cosas donde tú o sea, las cosas que tú quieres lograr siempre, siempre, siempre Sé fiel a ti mismo Cumple tus propósitos Propósitos reales Propósitos que tú sepas que vas a cumplir Lo que tú anhelas con tu corazón No importa lo que diga la gente Siempre piénsalo, velo Ten tus ideales firmes Y conviértelos en tu propósito Como cuarto eh, tip que yo te doy Va a ser eh, el objetivo El objetivo es aquello eh, aquellos pasos que tú tienes que, que hacer para alcanzar tu meta final en este caso te vuelvo a poner el mismo ejemplo yo quiero ser odontóloga y como odontóloga quiero tener mi, propio, mi propia clínica, mi propio consultorio y tal vez en algún momento transformaré ese consultorio a algo mayor, algo más épico algo que pues... No sé cómo explicarlo, pero quiero algo grande, por así decirlo. Entonces sé que como mi objetivo número uno es terminar la carrera. Ese es uno de mis objetivos. Entonces mi objetivo también es mi propósito. Mi propósito es terminar la carrera para tener mi clínica. Entonces, siempre, siempre ponte objetivos. Ok, que si tú quieres un carro, bueno, ponte como objetivo ahorrar, ahorrar de tu salario, no sé. Eh, por ejemplo, que si a ti te pagan 100 mil, pues guarda 10 mil. Y, y, y todos los meses que te paguen, guarda 10 mil, guarda 10 mil, guarda 10 mil. Y vas a ver que ese objetivo de ahorrar te va a llevar a tu propósito. De tener el carro de tus sueños. Todo, o sea, para mí todo es como un conjunto. O sea, todo, todo, todo es un conjunto y todo va de la mano. Pero la verdad es que sí se puede lograr así. Y como último tip que yo te doy, y creo que es uno de los más importantes, el que en ningún momento puede fallar, es la constancia siempre, siempre sé constante por más difícil que sea por más obstáculos que haya por más difícil que sea el camino siempre sé constante a llegar a cumplir tus objetivos para llegar a tu propósito les voy a contar algo y espero que no se me enojen por esto ¿no? pero eh, yo en mi Instagram desde que yo este año, o sea, desde el primero de enero de este año, me hice el propósito de hacer un 365 en fotos, o sea, una foto por año. Ese es mi propósito. Terminar todo el 365. ¿Cuál es mi objetivo? Subir una foto por día. ¿Para qué? Para mostrarme constancia. Para decirme a mí misma que sí puedo lograrlo, que sí puedo terminarlo. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que hace muchísimo tiempo perdí el reto porque el reto es una foto por día sin fallar y esa parte del reto ya yo la fallé porque pues por temas de la universidad, porque a veces llegaba cansada, porque a veces realmente se me olvidaba Pues dejé de subir una foto por día y a veces me tocaba subir tres fotos en un solo día de tres días que me había atrasado A veces me ha atrasado una semana, o sea me ha pasado de todo y sin embargo ahí está mi constancia yo quiero terminar mi 365 aunque haya perdido el reto. ¿Pero por qué? Porque eso me da mi constancia de seguir haciéndolo, de seguir intentándolo, de decir: Yo puedo llegar al final. Yo puedo lograrlo yo puedo terminarlo yo me puse un objetivo me puse un propósito y lo voy a lograr esa es la constancia y a pesar de que hay personas que sí que, que me digan pues ya lo perdiste ya para qué, ya déjalo así o sea ya no vale la pena terminarlo para mí sí vale la pena porque eso es lo que yo quise ese fue lo que yo hice desde el principio de año del primero de enero del 2018 yo empecé mi 365 y hasta el 31 de diciembre del 2018 voy a terminar mi 365. Así me siga trazando, así me sigan pasando cosas, así se me siga olvidando, pase lo que pase. Yo voy a terminar mi 3 y 5 ¿Por qué? Porque eso se llama constancia Y si tú no eres constante en algo Nunca vas a lograr cumplir Ni tus objetivos, ni tus propósitos Y jamás vas a ser fiel a tus ideales Así que pues sé constante, siempre, siempre, siempre van a haber muchas piedras en el camino Siempre se nos va a presentar X o Y cosa y siempre va a pasar algo que nos abueve Siempre va a pasar algo que nosotros digamos, no, yo no puedo con esto O sea, siempre, siempre va a pasar algo pero no importa lo que pase, no importa el obstáculo que haya, no importa si llueve, si hay rayería, no importa si tienes que ir a pie, o sea, no importa realmente lo que pase. Lo que tú quieras, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, conviértelo en tu objetivo, en tu propósito. Siempre sé fiel a tus ideales, siempre manténlo en tus pensamientos, siempre velo visualizado. Y siempre, siempre, esté constante para lograr todos esos ideales. Estos son mis 5 tips. Espero que alguno de ellos te sirva. Espero que lo puedas poner en práctica. Y de verdad te deseo todo mayor éxito a ti que estás viendo este video. Para tu vida, para todo lo que te decidas hacer. Y siempre, siempre, siempre, sé constante. Eso es todo de mi parte con conmigo. Es bueno adquirir buenas costumbres. Sea organizado. Por supuesto, piensa en qué es lo que tienes que hacer todo ese día, todo el resto del día. Y organízate. Mejor si tienes una agenda. Esto te ayudará a calcular el tiempo que tienes en el día y, por supuesto, a cumplir con todas tus tareas. Ponte metas a lo largo del día y trata de cumplirlas. De esta manera estarás más organizado y cumplirás con todas las tareas y metas que te propusiste hacer ese día. Recuerda que la vida es orden, disciplina y sacrificio. Para tener éxito en la vida, tienes que aprender a ser paciente. Hay una frase que me gusta mucho y dice así. El que puede tener paciencia puede tener lo que quiera. Así que ya sabes, tienes que aprender a ser paciente en esta vida. Y sobre todo, aprende a esperar. No te desanimes si los resultados tardan un poco en llegar o si tal vez te equivocas. Si te equivocas, pues vuelve a levantarte y continúa. No te rindas. Muchas gracias, Miki. Ahora, continuando, vamos a terminar con estos dos últimos hábitos. La visualización. ¿Qué es visualizar? es imaginar que tenemos algo que aún no hemos alcanzado, por ejemplo, un viaje soñado, un cargo importante, algo que dentro de nuestro, nuestro más interno ser queremos. Entonces, cuando visualizamos, estamos creando una atmósfera de que estamos logrando lo que queremos. Es importante hacerlo, también en horas de la mañana es muy bueno. Si digamos, si queremos estar en un lugar diferente, trabajo diferente es bueno llegar y pensar en eso esto nos crea una zona de confort en la cual llegamos y decimos lo estamos teniendo por ejemplo vernos de una forma diferente nos permite empezar el día de otra manera y el mismo universo se va a confabular para que todo eso se dé. entonces es importante visualizar por último tenemos escribir las metas porque es importante escribir lo que queremos porque nos muestra el camino que, queremos, que vamos a, a lograr. Entonces, al escribir lo que queremos, escribir nuestros sueños y metas, estamos conectándonos con todo el universo. Entonces, es muy bueno llegar, tomar nota de lo que vamos a alcanzar, lo que vamos a lograr, eh, cuáles son mis planes, qué es lo que quiero lograr con mi familia, qué es lo que quiero lograr con mis padres. Entonces, es muy, muy importante. ¿Por qué? al escribirlo, lo estamos haciendo palpable y al hacerlo palpable, nuestra mente empieza a trabajar en pos de ello. Entonces, hay que escribir lo que queremos, escribir las metas. Hay una realidad de hacer las 100 metas, en las cuales ustedes pueden escribir todas las 100 metas. Y en la medida de que ustedes quieran eso, tienen que mirar, bueno, ¿qué debo hacer para esta meta? ¿Qué debo hacer para esta otra? Y empezar a ir trabajando una por una. Entonces, es importante. Les agradezco mucho. Anímate con Mindy y a Eca Fallas, los cuales, permitieron, los cuales permitieron que este video fuera logrado. Les agradezco enormemente por su colaboración, la cual permite para todos ustedes que sigamos creciendo como seres humanos, como profesionales y como todo lo que queremos ser. Entonces, espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, no olvides... Una manito hacia arriba y los invito a que se pasen los canales de Anímate con Mindy y Eka Fallas. Canales excelentes que tienen un gran contenido. Y prontamente veremos un nuevo video colaborativo con estos dos canales. Un abrazo para todos y hasta pronto.